Y en esta nueva jornada estamos aquí en la mañana en la sede de la Universidad Nacional de Burlingame para charlar con su rector en ejercicio, con Walter Wallach, a propósito de lo que han sido las acciones desarrolladas por la Casa de Altos Estudios a lo largo de todo el año pasado, en pleno marco de la pandemia, y también, por supuesto, abriendo el panorama en relación a lo que va a pasar en este en este 2021. Walter, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, hablábamos recién de los desafíos que im me imagino implicó también para la Universidad Nacional de Burlingame transitar el 2020 con la pandemia, con la necesidad de readecuar todo lo que tenía que ver con el normal dictado de clases. ¿Cómo, cómo pasaron ese proceso? ¿Qué aprendizaje obtuvieron? Bueno, para empezar, eh, efectivamente fue un desafío muy importante. Estábamos en el inicio prácticamente del, del ciclo lectivo, del año académico, en el mes de marzo. y eh, lo primero que nos planteamos fue adecuar rápidamente la oferta académica, que los estudiantes pudieran seguir avanzando en sus carreras, ¿no es cierto? Que no, uh -huh. que no se instalara una idea que empezaba a parecer que era la de, la de año perdido, la de uh -huh. tener que interrumpir los estudios, dejar uh -huh. de avanzar. Y así fue que pudimos eh, virtualizar todas las materias de todas las carreras. En algunas nos quedaron alguna práctica pendiente, pero todos los estudiantes pudieron seguir uh -huh. avanzando en sus estudios. Y en el mismo momento nos planteamos que la universidad tenía un rol no solamente en relación a, a seguir dictando clases, a seguir avanzando en, en, en la cuestión académica, sino también a poner a disposición de la sociedad todos los recursos de, de la universidad para poder enfrentar esa situación tan dramática que claro. estábamos enfrentando. bueno Y así fueron naciendo el Centro de Rehabilitación Respiratoria, el Laboratorio de PCR, el Centro de Telemedicina el acompañamiento a las escuelas, con, con uh -huh. la plataforma aula Abierta, toda una serie de iniciativas que, que hoy nos llenan de orgullo. Y también salieron mucho a la calle, ¿no? Salieron, a, en, en algún caso, con estudiantes avanzados, con profesores, poniendo en marcha recursos, pero también mucha iniciativa. Sí, sí, era buscar la manera de estar presente, ¿sí? sí. siempre con el cuidado de... De, de no generar un inconveniente a partir de esta salida, o sea, en uh -huh. coordinación con, con el municipio, sí. con la provincia, con la nación, pero, pero poniendo a disposición todo lo que la universidad tiene, que como vos bien decís, no son solamente recursos materiales, sino también capacidades, conocimientos. Uh -huh. Uh -huh. Y esos conocimientos se pusieron en juego en cada una de las acciones que hicimos. El centro de rehabilitación respiratoria no es solamente un consultorio de atención, hay... Eh, ...docentes, profesores, investigadores en temas de kinesiología... ...que están buscando la forma de documentar los mejores tratamientos... ...para una enfermedad de la que todavía no hay claro. tratamientos... De, de, ...en términos kinesiológicos tampoco, digamos, no solamente ¿Mm? los, de, los de cura y prevención... ...sino sí, también claro. en términos de tratamientos kinesiológicos... ...y en las escuelas con aula abierta desarrollamos una plataforma... ...absolutamente novedosa para llevar adelante la educación virtual... Y bueno, ahora lo estamos haciendo con los medidores de dióxido de carbono, que también es poner no solamente en juego recursos materiales, sino fundamentalmente capacidades que tiene lo por la, la universidad a partir de, del conocimiento de su gente. Y además lo han hecho no solo con el municipio en donde está radicada la universidad, sino también con distritos vecinos como el caso de Morón, ¿no? Sí, siempre buscamos ampliar, uh -huh. nosotros tenemos mucha relación con Morón, obviamente, con Intuzangó. Eh, bueno, con otros municipios de la zona, Marcos Paz, La Cera, sí. General Rodríguez... Eh, siempre buscamos tener la mayor presencia posible. Claro. Eh, es importante remarcar el, el alcance que tienen estos dispositivos que ustedes han, han ideado... ...y que van a, a través de un convenio a entregar a los municipios de Morón y de Uhlinger, ¿no? Se trata de elementos que sirven para medir el dióxido de carbono, la posible presencia de dióxido de carbono. Sí, en este caso... Son, eh, como vos bien decís, medidores que lo que van a permitir es identificar cuál es el porcentaje de presencia, cuántas uh -huh. partículas por millón de dióxido de carbono hay en el aire. Y esto es una medida indirecta de saber cuán respirado está el aire. ¿sí? El aire al aire libre tiene uh -huh. una cantidad de dióxido sí. de carbono que es muy menor, que son 400 partículas eh, por millón y somos nosotros, al respirar, los que producimos el dióxido de carbono. Uh -huh. Entonces, en un ambiente cerrado, sin ventilación suficiente, el dióxido de carbono empieza a acumularse y es una señal de que lo que estamos respirando es, cada vez más, uh -huh. aire que no es aire puro, sino claro. que es aire ya respirado. Respirado por otro y exhalado. Con lo cual, si ese otro o alguno de nosotros o alguien de los que está en ese ambiente eh, llega a estar infectado de COVID, las chances de que nosotros estemos respirando un aire respirado por esa persona y por lo tanto que podamos contagiarnos, uh -huh. empieza a crecer. Entonces, lo que buscamos es que a partir de esta medición del dióxido de carbono estemos asegurando lo que en realidad nos importa, que no es la medida, uh -huh. sino... Que el aire que respiremos no sea aire respirado, sino que sea aire renovado, aire nuevo. Bueno, eso se logra no con el medidor, sino con las ventanas y puertas claro, abiertas, claro, claro. con menor presencia de estudiantes en las aulas, en fin, con otras recomendaciones uh -huh. que son las que tenemos que buscar eh, que sucedan. Toda esta serie de elementos a los que hace usted referencia también tiene que ver de alguna manera o conforman ...un protocolo, ¿no? Para en el, en el caso de ustedes, ¿han elevado un protocolo... ...a la provincia de Buenos Aires para el regreso a clases presenciales? Nosotros tenemos un protocolo de regreso a la presencialidad... ...que ya está aprobado por la provincia de Buenos uh -huh. Aires... ...está aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación... Sí. ...y de hecho está puesto en marcha. Uh -huh. Si ustedes se acercan ahora a, a algunas aulas de la universidad... Sí. ...en las que ya hay estudiantes trabajando... Uh -huh. sí. ...que son los estudiantes que tienen que llevar adelante prácticas de las carreras de salud, que son las que la provincia de Buenos Aires habilitó hasta este momento y que ya están dictándose desde el primero de febrero. Estamos recuperando eh, todas las horas de prácticas pendientes del 2020. ¿Y cuántas de las herramientas que pusieron en marcha el año pasado con este paulatino con este paulatino regreso a la presencialidad, se van a mantener al menos a priori? En principio... Eh, todo lo que tiene que ver con el dictado de, sí. la, de lo que uno llamaría las clases teóricas, las clases uh -huh. conceptuales, la enseñanza, sí. la lectura y demás va a seguir funcionando de forma virtual de modo de poder aplicar una presencialidad restringida porque ese uh -huh. protocolo, sí. eh, digo como cosas significativas, hace que por ejemplo, en las aulas de la universidad, en las que nosotros hasta el año pasado dictábamos clase para 50 estudiantes, en este momento pueden entrar 15, 16, uh -huh. depende del tamaño del aula, porque tienen que mantener un distanciamiento. claro, claro. Entonces no, no, no, no tenemos forma material de recuperar toda la presencialidad, porque uh -huh. todos sabemos que, que quienes transitaron la universidad, que las aulas están llenas, sí, sí, que claro. no hay aulas libres. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, que entre en 15 donde entraban 50, no, no, no es factible recuperar toda la presencialidad, pero sí es factible que hagamos las actividades prácticas claro. que no pudimos hacer el año pasado, uh -huh. que tengamos clases de apoyo presenciales Bien. para que aquellos estudiantes que más dificultades tengan uh -huh. puedan con turno acercarse, reservar una de esas 15 sillas que hay en las aulas y tener una presencia. Que puedan tener acceso acá a una computadora y que muchos de nuestros estudiantes que están estudiando en su casa con un teléfono celular eh, tengan mejores condiciones para uh -huh. hacerlo. Entonces aún sí. para seguir la, la virtualidad que lo puedan hacer desde la universidad, que ellos a los que les resulte más cómodo. ¿Se va a repetir la provisión de material de estudio? Nosotros tenemos el, el programa de becas uh -huh. de materiales de estudio, está desde el año... 2016, desde los inicios de, claro. de la universidad, que hay una cantidad de estudiantes que reciben uh -huh. su, sus apuntes, sus materiales de clase. Eh, en el 2020 hicimos la distribución a domicilio, a domicilio para claro. evitar que, que los estudiantes tuvieran que movilizarse hacia aquí para recibirlos. Y bueno, esto es algo que va a suceder a finales del mes de marzo, principio del mes de abril, cuando, uh -huh. cuando comience el cuatrimestre, veremos la situación epidemiológica, seguro que se lo vamos a hacer llegar a aquellos estudiantes que tienen factores claro. de riesgo, que uh -huh. tienen alguna dificultad particular para acercarse, seguro. Si hay, dependiendo cuál sea el nivel de movilidad posible en ese sí, momento, claro. ...se los haremos llegar a todos como lo hicimos en el 2020. Eh, Walter recién mencionaba el tema de, de algo que ha sido característico... ...de la universidad y esto es el progresivo aumento en la matrícula... ¿no? ...año tras año la cantidad de alumnos que se suman... ...a la Universidad Nacional de Burlingame. En este caso, en, el, en lo que tiene que ver con el 2021... ...¿cómo, cómo han experimentado ese fenómeno? Bueno, volvimos a tener algo a lo, que, a lo que nos vamos acostumbrando... ...que es que hasta ahora todos los años hemos uh -huh. tenido una inscripción mayor a la del año anterior. Ah, o bien. sea que hemos tenido un crecimiento año a año uh -huh. en el 2021 y 10.000 nuevos estudiantes ingresando a la universidad. Sí. Eh, porcentualmente, quiero decir, hubo algún año en el que la inscripción, bueno, por supuesto, el primer año más que duplicó a la claro, del año anterior. Claro. O sea que el tamaño... Sí total de la universidad. Después estuvimos en la mitad. Ahora es un tercio en el crecimiento uh -huh. lo que va a representar esos nuevos estudiantes. O sea que, que bueno, estamos muy entusiasmados de, de, de estar llegando prácticamente a 30.000 estudiantes uh -huh. este ¿Esto año? Con, contempla la sede aquí de Burlingame o también los centros en municipios con los que han suscripto convenios? No, ¿por? esa es la inscripción total de total. la universidad. Contempla uh -huh. eh, algunas sedes en algunos municipios donde... ...donde también estamos realizando actividades. Recientemente suscribieron, ¿no?, un acuerdo con tres nuevos municipios... ...para, para sumar presencia de la universidad allí. Sí, estamos en los, los, los últimos convenios que se suscribieron... ...fueron sí. con Ameguino, uh -huh. eh, con Chacabuco, sí. con Las Heras, con General Rodríguez... Uh -huh. ...con Morón. Claro. Eh, estamos por comenzar actividades en Villaguay también... ...en la provincia uh -huh. de Entre Ríos... Mira. Con la licenciatura en educación. Sí. Y, y en esos casos, ¿no? En términos, digamos, los más generales posibles, ¿cómo se dan el acuerdo? ¿Qué provee la universidad? ¿Qué aportan los, los eh, municipios que las albergan? Bueno, en. En la universidad lo que provee es el, el, la actividad académica, ¿no es cierto? Uh -huh. la, los el plan de estudio, los docentes, sí. los programas, la certificación, la acreditación uh -huh. de los títulos y lo que hay con los municipios es un convenio por el cual eh, cada uno de estos municipios se hace cargo de los costos de estas actividades uh -huh. eh, porque nosotros estamos convencidos que, que bueno, tenemos un, un presupuesto que claro. la ley nos asigna que está destinado a, a la realización de las actividades uh -huh. en Hurlingham y, sí. y en la zona de influencia de Hurlingham, eh, pero a la vez estamos convencidos de que la actividad de la universidad tiene que ser gratuita en cualquier ámbito uh -huh. en el cual desarrolla actividades. Con uh -huh. lo cual, eh, la universidad no puede solventar los costos de hacer actividades en Villaguay, claro. pero tampoco pueden ser los, los estudiantes de Villaguay los que... Eh, abonen una cuota además uh -huh. con lo cual el acuerdo que se hace con los municipios es que el municipio se hace cargo claro. de solventar eso para momentos. mantener esos principios digamos es los profesores que uh -huh. van a dictar clases en, sí. en Villaguay ese costo es el que se hace cargo el, el uh -huh. municipio no no, no. Es así de transparente. Bien. Eh, uno está acostumbrado cuando transita, eh, cuando lo hizo desde el principio de la universidad, a ver un, un gran, una gran concurrencia de jóvenes, ¿no? sobre todo de la región, de la zona específicamente. Ustedes avanzaron y me gustaría que me contara la experiencia que han tenido en el vínculo con el PAMI. ...y la cercanía que han establecido con los adultos y adultas mayores... ...referidos justamente a una etapa de la vida... ...en la que mucha gente contempla que, que ya no hay posibilidad... ...de sumar conocimientos, experiencias y demás. ¿Cómo resultó? ¿Cómo surgió eso? Sí, una experiencia muy valiosa. Eh, nosotros, además de la actividad académica uh -huh. y del dictado de clases... ...tenemos una cantidad importante de, de actividades de extensión... ...de talleres, uh -huh. deportivos, recreativos, culturales, uh -huh. artísticos... ...y no habíamos tenido hasta ahora una propuesta específica dirigida a un público en particular... ...a, claro. a los adultos mayores y, y bueno, a partir de, de la vinculación y del convenio con el PAMI... poder llevar adelante una propuesta para, para este sector fue muy interesante... ...sobre todo en circunstancias... ...el, el 2020 fue muy duro en claro. particular para, para las personas sí. mayores... Sí. ...que estaban particularmente impedidas de salir o, o, o asumiendo mayores riesgos si tenían que hacerlo... Eh, eso, ese cuidado que significaba quedarse en casa, mm. en muchos casos también significaba incremento de dificultades, de deterioro, de aislamiento, sí. de soledad. Y bueno, la, la, la actividad de la universidad fue una propuesta que permitió estar en contacto con otros, tener cercanía, tener una palabra amiga. Mm -hmm. eh, fue una actividad muy valorada, muy valorada. Se entregaron sí. certificados de los cursos que se La semana pasada ¿no? hicimos, hicimos una entrega de certificados mm -hmm. y la verdad que el agradecimiento que tenían los participantes era... Era, era muy importante, el agradecimiento y la satisfacción. Que, que eh, Walter, se, se transitó un 2020, recién dábamos algunos detalles más o menos generales, con muchísimas dificultades, con muchos sobresaltos, tratando de apelar al ingenio, la creatividad, para justamente permitir que ese vínculo de la universidad con su gente siga, siga vivo. Eh, ¿Qué cosas espera para, para este año 2021? ¿Qué cosas lo pondrían feliz como responsable de la universidad? si lograran concretarlas para este año. Bueno, hay, una, hay algo insoslayable, creo, para, para toda la sociedad argentina y casi uh -huh. para todos los habitantes del planeta, que tiene que ver con la posibilidad de acompañar y avanzar y profundizar y que, y que funcione y sea efectivo el operativo de vacunación. no cierto uh -huh. Estamos frente sí. a un desafío enorme para, para el conjunto de la humanidad y, y eso sin duda es un un primer motivo de, de, del brindis, del deseo sí. y, de, y de aquello que, que nos pondría felices a cada uno de nosotros saber que eso eh, que, que, que estamos en condiciones de resolver ese, ese tremendo desafío que, que tenemos por delante y aquí en la universidad acompañar, ser parte poder, poder sumarnos a, a, a esa campaña y, y por supuesto, bueno, seguir dando clases seguir poniendo... A disposición, en, en, con, con, con las dificultades que todavía va a tener este año de transición, digamos, uh -huh. donde mientras sí. eso que esperamos uh -huh. que pueda suceder y que funcione se haga realidad, eh, seguir acompañando a, a, a nuestros estudiantes en su crecimiento y en su formación y a la sociedad en su, en su desarrollo o, o, o, o mínimamente en, en, en, en, en aliviar las penurias, ¿no es cierto?, que, que, que muchos compatriotas están pasando. Gracias por su tiempo, Walter. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Hablábamos con Walter Wallach, rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Birmingham, para la hora.